Segunda edición de Rivadavia Vuelve al Cole, que es un programa que busca no tan solo acompañar a través de becas escolares, ya sea kit o kit, escol kit escolares, becas de transporte, fotocopias, sino también hacer un acompañamiento y un seguimiento de, la, de las trayectorias escolares de estos alumnos para que, bueno, para que puedan superar los diferentes obstáculos. ¿A partir de cuándo se pueden inscribir? Cualquier persona que desea integrar el programa, Puede comunicarse al 2645, 622670, 2645, 622670. Eh, y ahí comentarnos cuál es la situación. Nosotros tenemos un equipo de profesionales y de profesores que, que hacen una asistencia integral, una asistencia psicosocial. Si la persona necesita mejorar en algunas materias, bueno, tenemos las clases de apoyo. Si la persona tiene una dificultad ya sea eh, una condición un TDA o demás, nosotros tenemos un equipo con psicólogos y psicopedagogas. Entonces vamos abordando las diferentes problemáticas acorde a la situación de cada persona en especial. Nosotros uh -huh. Tenemos las becas de transporte, las becas de kits escolares y es importante que ellos, bueno, eh, las becas son limitadas, pero queremos intentar llegar a lo más posible gente, entonces buscamos... Eh, a través de esta entrevista que se hace inicialmente, ver cuál es la necesidad primaria y eh, poder eh, solucionar ahí un poco esto de, y dar una ayuda a la economía familiar. Franco, ¿y eh, a partir de cuándo se pueden inscribir? Ya pueden empezar a inscribirse, eh, uh -huh. nosotros hemos lanzado la inscripción en realidad a principios de mes, pero nosotros seguimos eh, recepcionando las solicitudes porque entendemos que Estamos viviendo una crisis económica importante y bueno, desde esta desde este gobierno el intendente quiere quiere que por lo menos esté esta ayuda para la gente que puedan continuar con sus estudios. Se le convoca para hacerle una entrevista, uh -huh. para analizar la situación y buscar cuál es la solución más oportuna para esa persona. ¿Hay algún rango de edad eh, delimitado? Eh, nosotros como dirección de juventud trabajamos sí. con alumnos mayores de 11 años pero siempre atendemos diferentes situaciones hay, hay chicos de primaria que han venido y se les ha podido brindar una solución es importante siempre que eh, vengan con el DNI ¿sí o sí tiene que ser habitante de Rivadavia o pueden también extenderse para otros departamentos? para las becas eh, uh -huh. sí para Ajá. las becas, sí, tiene que ser Rivadavia, pero si esa persona empieza a pertenecer en el programa, ir a las clases de apoyo, estar, a, en, digamos, integrado en lo que es Rivadavia del el cole, nosotros buscamos toda la solución posible, ya sea de cualquier departamento. Te cuento un caso, venían chicos de Santa Lucía a las clases de apoyo y a esos chicos se les dio... Eh, beca de transporte para que puedan llegar como así uh -huh. también a chicos de sonda de que iban a la agrotécnica de sonda venían, participaban en las clases de apoyo y para que no, no abandonen esta herramienta, se les brindó también la, la beca de transporte